Además de los cálculos de criticidad, OpenMC permite el cálculo de eh, sistemas con fuente fija. Esto se hace seteando en Run Mode en el objeto Settings el valor Fixed Source. Obviamente, además de definir este parámetro y la cantidad de, pa de partículas que vamos a simular, hay que definir una fuente. Y eso se hace con el eh, parámetro Source del de objeto Settings. Eh, lo que hacemos es generar un eh, objeto de tipo source, fuente, y asignarle una distribución espacial, angular y energética, lo que nos va a permitir definir eh, la fuente. Para eso hay una serie de eh, distribuciones de probabilidad que están disponibles eh, dentro del módulo OpenMC Stats. Estas distribuciones permiten eh, definir eh, bueno, las distribuciones espaciales, angulares y energéticas de la fuente. Por ejemplo, para distribuciones espaciales tenemos Point, que define una distribución que es una delta en el espacio. Box, que es una distribución uniformemente distribuida eh, en, en una caja. Se, se dan los extremos de la caja. Y Cartesian Independent, que es una... Eh, Distribución que es el producto de tres funciones en X, en Y y en Z. Para las distribuciones angulares tenemos distribuciones isotrópicas, que es el default. Uno puede hacer haces monodireccionales o definir eh, distribuciones polares y asimutales de la fuente para, eh, por ejemplo, para hacer un cono que se emite en una determinada dirección. Eh, Después hay distribuciones univariadas que se pueden utilizar para eh, la eh, distribución espacial en Cartesian Independent o en la distribución angular en Polar y pero también para la, los espectros en energía. Y esas distribuciones univariadas son Discrete, que es, eh, son valores discretos, por ejemplo, líneas de emisión en algún eh, sistema nuclear, Uniforme, que da una probabilidad uniforme en un determinado rango de valores. Eh, tabulada que permite eh, dar un histograma por ejemplo un eh, espectro de emisión medido para una fuente y eh, también distribuciones analíticas un espectro de, de una distribución de Watt, una distribución de Maxwell que son útiles para eh, hacer la eh, hacer la distribución de, eh, del espectro de fisión y eh, también distribuciones de eh, Legendre que permiten eh, hacer expansiones eh, angulares en polinomios de Legendre. También se pueden hacer eh, distribuciones mixtas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una simulación de fuente fija en una esfera de agua de radio 5 centímetros con una fuente monoenergética eh, ubicada en el origen, tenemos que definir los materiales, en este caso es solo agua, eh, creamos un objeto material, le agregamos el hidrógeno y el oxígeno, le seteamos la densidad, le agregamos la eh, biblioteca de datos nucleares térmicos para el scattering de neutrones de baja energía, creamos un objeto materias con este único material que es el agua, le asignamos eh, la ubicación de los datos nucleares que... Eh, dentro de esta máquina virtual, en este, están en este directorio y con eso generamos el archivo de materiales para correr eh, en XML para correr OpenMC. Después definimos la geometría, es de vuelta como el caso de Oda, que es solo una esfera, le definimos el radio, definimos que la condición de contorno exterior de esa esfera es vacío, porque vamos a considerar que se emiten partículas de la fuente y llegan al borde y si salen de, esa, de la esfera nunca vuelven. Entonces básicamente lo que va a hacer OpenSea es cuando lleguen al borde de la esfera, eh, mate las partículas eh, para evitar perder tiempo siguiéndolas. Eh, definimos una celda que va a ser eh, adentro de la esfera, relleno con eh, agua liviana, que es el material que hemos definido antes. Y un universo que va a estar compuesto únicamente de esta celda. Eh, la geometría va a tener únicamente este universo, así que creamos un objeto de geometría pasándole como parámetro a este universo, y con eso creamos el archivo XML de input para OpenMC. Bien, hasta acá es muy similar a lo que habíamos hecho para, eh, para simular el reactor Godiva. Ahora, eh, cuando creemos el archivo de parámetros, vamos a definir que la forma de ejecución es eh, de fuente fija. Esto es importante porque la... Eh, el modo por defecto es de getValue, así que esto sí o sí hay que definirlo. Y le vamos a definir que hay una fuente, y esa, esa fuente bueno, es, el, es la variable fuente. Esa variable fuente la hemos definido antes como un archivo una, eh, un objeto de tipo source, y definimos que su distribución espacial es esta, dist espacial, su distribución angular es esta, dist angular, y su de, di, distribución en energía es dist energética. Dist espacial es una distribución que es un punto en el origen. Es una distribución puntual con el eh, valor en, en X, Y, Z, el origen. La distribución angular es isotrópica, no requiere ningún parámetro. Y la distribución energética es discreta. Va a ser una fuente de 1 megaelectron volt eh, con 100% de probabilidad. Los parámetros que le estamos pasando acá... Utilizando la ayuda online podemos ver que son x, son los distintos valores que va a tomar la fuente y p, las probabilidades que le corresponden a, a cada uno de esos valores discretos. Los valores de energía, como esto es una distribución de energía, estos valores de x son de energía y las energías en OpenMC están en electronvolt. Ojo, no en Mega megaelectronvolt como en otros códigos. Entonces, 10 a la 6 en el valor de x es una eh, distribución, una delta en... 10 a la 6 electron pot. entonces estas eh, distribuciones se asignan a la fuente y la fuente se asigna a los parámetros de ejecución luego se, eh, se crea el archivo eh, settings.xml utilizando la función export to xml y con eso tenemos la definición de una ejecución para eh, de una fuente fija para correr en OpenMC y eso lo corremos de vuelta utilizando OpenMC.run. En este caso, esto sí era es importante porque vamos a estar borrando los archivos de, de salida antes de ejecutar OpenMC. La simulación es similar para el caso de eh, fuente perdón, de factor de multiplicación. Pero obviamente no hay estimadores de eh, factor de multiplicación. Y en el resumen final da el valor de la fracción de fuga, que sería el 95,9%. Este es un, el único parámetro que calcula, en forma, eh, eh, por defecto, digamos... Si uno quiere calcular otras cosas, flujos, por ejemplo, uno va a tener que agregar eh, TALIS. Eso lo vamos a ver después. Bien, la otra utilidad de las fuentes distribuidas es para utilizarlas eh, como GUESS en el, los cálculos de criticidad. Cuando habíamos calculado previamente el, el reactor Godaivar, no pusimos ninguna fuente inicial. entonces OpenMC usa el valor que está por default, que es una fuente puntual en origen con eh, una distribución energética que corresponde a una, eh, a una distribución de watts. Eso se puede verificar yendo a, a OpenMC y... Eh, Buscando la eh, definición de fuentes. Si no se especifica ninguna distribución de energía, el valor default es una, un espectro de Watt. Con estos parámetros que corresponden al la de Entonces, esa fuente, como no especificamos ninguna... Esa fuente eh, es la que, eh, la que se utilizó en el, en el cálculo de Godaiba. Ahora, vamos a probar qué pasa si definimos otra fuente, una fuente de otro tipo, como guess inicial para el, el, el cálculo del reactor. Entonces, definimos Godaiba como habíamos hecho antes, solo que en la definición de los settings vamos a definir una fuente, y a esa fuente vamos a darle una distribución espacial, que va a ser una, una caja que eh, se va a extender desde menos 9, menos 9, menos 9, hasta 9, 9, 9, de manera que toda la esfera de Godaiba esté incluida en la fuente. Y le decimos que la fuente esté definida únicamente en las regiones en donde hay material eh, físil, para que la fuente inicial solo esté dentro de la esfera de Godaiba. La fuente va a ser isotrópica y como no definimos ninguna eh, distribución en energía, va a tener un espectro de Watt que corresponda al año 235. La simulación, y lo que observamos al graficar el resultado del factor de multiplicación en función de las generaciones es que en lugar de tener un resultado que converge por arriba, este converge por abajo. ¿Por qué? En la simulación que habíamos hecho originalmente. Nosotros no sabemos cómo va a ser la distribución de eh, neutrones en el reactor, pero, digamos, uno espera que sea una distribución eh, similar a la que se obtiene por difusión, que va a ser eh, una eh, distribución eh, con fuga hacia los bordes, digamos. Eh, si uno pone una delta en el, en el origen, uno está poniendo una distribución que tiene menos fuga que la distribución de convergencia, y en particular está poniendo una distribución que tiene eh, que está localizada en la región de mayor importancia del reactor. Entonces, el est la estimación del factor de multiplicación para esa fuente inicial va a ser mayor que el valor eh, al que finalmente se converga. Si uno, por el contrario, pone una fuente que está distribuida de forma que se generan neutrones a lo largo de toda la esfera... Los neutrones que se generan en el borde van a estar en una región de menor importancia y se van, porque se van a afogar muy fácil y no van a contribuir a la multiplicación del sistema. Entonces la estimación con una fuente plana va a ser por debajo de la que corresponda a la distribución convergida. Entonces en un caso la convergencia es por arriba para la fuente puntual y en el otro caso es por abajo. Esta es una, es una buena práctica para el cálculo de, eh, de, de sistemas críticos. Digamos, no utilizar únicamente la fuente que da por default, sino también ver cómo afecta el cálculo de criticidad la utilización de fuentes, eh, de distintas fuentes como semilla.